Bien, eh, entonces, para los que ya estuvieron el miércoles, lo que vamos a hacer hoy es armar el rompecabezas. O sea, recuerden que, y eh, bueno, y pido perdón los que. Si, si, si estoy resumiendo mucho para los que no estuvieron el miércoles, pero recuerden que, según Imbrelácatos, este filósofo de la ciencia, eh, que trata de.. Este, eh, que trata de eh, sintetizar los elementos, por un lado de Karl Popper, por el otro lado de Thomas Kuhn. Él establece que toda ciencia, ya sea natural o social, está compuesta por un programa de investigación. Este programa de investigación tiene un núcleo central básico de tesis que en general los científicos consideran verdaderas, a priori, inamovibles, y un conjunto de... Eh, esto es una reconstrucción histórica de cómo, procede la eh, cómo proceden los científicos, no es tanto una metodología que le está proponiendo. ¿no? Entonces los científicos tienen este núcleo central que dan por, por, por a priori y por verdadero, pero para defender al núcleo central de las objeciones van generando hipótesis adicionales que por un lado aumentan el contenido teórico del programa de investigación pero también generan nuevas predicciones empíricas. Por ejemplo, el cometa Halley fue una predicción que hizo Halley, un colega de Newton, ¿no? para tratar de explicar algunas desviaciones del sistema. El ejemplo es de, de lacatos Con esto se puede entender muy bien esta relación entre núcleo central por un lado... Núcleo central, a ver, gravitación universal, este, inercia, etc. Y por el otro lado una hipótesis ad hoc más empírica, ¿no? el, el cometa va a venir, hipótesis ad hoc que explicaba una supuesta eh, desviación de la órbita de los planetas tal cual Newton la había predicho. Entonces el, el conjunto del de núcleo central más estas hipótesis ad hoc que generan nuevas predicciones más empíricas, genera que el programa comience a ser empíricamente progresivo o regresivo, según las predicciones se vayan observando o no, lo cual en principio trata de conciliar el debate sobre lo a priori y lo a posteriori, sobre lo teórico y sobre lo empírico, cosa que vino muy bien a los debates de metodología de la economía. Nosotros dijimos que, el, que los economistas neoclásicos habían tratado de sistematizar a la economía neoclásica según todo esto eh, de hecho Roger Backhaus un gran economista neoclásico tiene todo un libro dedicado a, a la explicación de la metodología a la explicación de los programas de investigación en la economía pero del lado de los austríacos bueno, como ya saben excepto Masklub, como desde Rothbard en adelante eh, los austríacos quisieron seguir el modelo estrictamente a priori de Rothbard, esto de Lácatos no les resultaba muy, eh, o les resultaba, perdón, un poco sospechoso. Eh, eh, entonces, únicamente hubo un intento de Mario Rizzo, con dos Zetas, en los años 80, acerca de cómo realizar un programa de investigación. Eh, y ese fue el objetivo, ese es el objetivo de este, de este libro, del método de la economía política, eh, que, que este, en realidad Unión Editorial está como eh, publicando de vuelta con un amabilísimo prólogo de Enravier lo que yo ya tenía escrito eh, desde hace años ¿no? sobre el asunto. ¿Qué trato de hacer entonces? Explicar cómo se da un programa de investigación en la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, espero que esta cuadrícula que me, eh, me, me ha inventado allí sea relativamente clara. Todo programa de investigación tiene tres elementos. Está un núcleo central. Ahora, un pequeño cambio de terminología. Hipótesis auxiliares de bajo nivel. Hipótesis auxiliares de bajo nivel es más bien terminología de club Quiere decir condiciones concretas de lugar y tiempo a las cuales estoy aplicando un núcleo central teórico. En economía esto significa... Si tengo un núcleo central austríaco, ¿no? teórico, ¿cómo las voy a aplicar a circunstancias concretas de lugar y tiempo? O sea, al caso histórico. ¿Por qué hablar de hipótesis auxiliares de bajo nivel? Porque, estas, porque la interpretación de las circunstancias de lugar y tiempo, o mejor dicho, Borren, la apreciación de las circunstancias concretas de lugar y tiempo, ya implica una interpretación que hacemos desde la teoría, entonces algo de nivel hipotético tienen, de bajo nivel porque no son del alto nivel teórico, que son las hipótesis generales para todo lugar y tiempo, e hipótesis auxiliares porque se postulan, ¿no? son postuladas eh, con independencia del núcleo central. Bien, eh, ahí eh, fritz Machlub. Eh, en su artículo, eh, El problema de la verificación en economía, en 1955, él distinguió tres grandes tipos de hipótesis auxiliares de, de bajo nivel. Bajo nivel quiere decir eso, no del alto nivel teórico, no quiere decir otra cosa. Eh, tres tipos de, de este tipo de hipótesis que Frick-Machlub llama las assume conditions. En cambio, a, al núcleo central Fritz machlub lo llama eh, fundamental assumptions. Bueno, y mm, él distingue tres tipos de supuestos y, y, y los describe con mucho detalle en su artículo. ¿no? En qué tipo de mercado estamos, eh, cuál es la política económica y cuál es el marco institucional. Ya el libro está escrito en el 55 en Estados Unidos, así que ya club adopta un lenguaje más neoclásico, más eh, universal para el modo de hacer economía en Estados Unidos. Así que... <coughs> Por tipo de mercado, él distingue si es oligopólico, monopólico, etc. Eh, tipo de política económica, pues cuál es la política monetaria, la política exterior, ese tipo de cuestiones. Marco institucional, por ejemplo, eh, no, es, no es institucional tanto en el sentido de Hayek, sino el marco legislativo, cuál es cuáles son las leyes de regulación de la competencia, cuál es la legislación con respecto a sindicatos. Bueno, Maslow dice que el economista tiene que tener todo eso en cuenta a la hora de aplicar lo general al caso concreto. ¿está? Desde luego, para, para, eh, claro, para los austríacos, eh, tal vez eh, el, el, el, eh, eh, lo que tiene más importancia es un marco institucional, tipo, bueno, qué tipo de Estado de Derecho hay. ...instituciones en un sentido más hegequiano. Club está hablando más bien a los economistas norteamericanos de la década del 50. Bien, hecha esa aclaración, el punto 3 es fácil de entender. Quiere decir, si yo aplico lo general a lo particular y hago una predicción... ...como hacen los economistas de coyuntura, sucederá esto. Si ustedes hoy mismo los invitan a un programa de radio y le dicen... ...bueno, ¿qué opina usted de la situación económica guatemalteca?... ¿Ven? No es tan difícil, están haciendo esto, están, están haciendo una predicción a partir de la aplicación del núcleo central a las circunstancias específicas de lugar y tiempo. Hoy, se ha recordado, hoy ya se recuerda mucho que Mises hizo esto eh, mucho tiempo, desde 1909 hasta 1934, eh, en de, eh, y ahora... Eh, eh, en, en el reader que eh, editó Julio Cole de Mises Companion acabo de leer un artículo que es Mises antes de Mises que es una detallada descripción de todas las intervenciones empíricas que hacía von Mises en Austria, en la Cámara de Comercio prediciendo, diciendo cuidado con esto cuidado con esto, no emitan moneda porque va a pasar esto ¿no? o sea que él ya lo hacía ¿está? y ustedes me van a decir qué interesante, cuáles eran sus sus assume conditions él tenía sus propios indicadores ¿no? él usaba su, su, sus indicadores eh, usaba estadística cuando era necesaria ¿no? por supuesto nada de esto era lo que le dictaba el eje central de la escuela austríaca el núcleo central de Mises en ese momento eran tres elementos los neoclásicos eh, eh, no perdón, los economistas clásicos sobre todo David Ricardo Karl Menger eh, y él mismo, porque ya en 1912 él había publicado The Theater of Money and Credit, pero no es tanto este libro el que lo catapulta a él como un respetadísimo economista monetario en Austria y en, e, en Europa, sino sus intervenciones concretas, ¿no? Eh, les recomiendo ese austríaco, porque, ese ese, austríaco, ese libro, porque es interesante ver cómo gente que no tiene nada que ver con la escuela austríaca ni con el liberalismo clásico en Austria en ese momento, cuando llegaban los temas monetarios decían pregúntenle a Mises. <risa> Escuchemos lo que dice von Mises. Bueno, una cosa muy muy interesante. Les doy estos ejemplos para que vean que estas cuestiones epistemológicas no están tan <risa> en el aire como suponemos, tal vez la terminología es lo que da esta ilusión ¿no? de que la, la, la epistemología es una especie de película de ciencia ficción. Bueno, muy bien. Ahora, desde el punto de vista austríaco, una de las cuestiones principales para armar el rompecabezas es cómo armamos el núcleo central. Porque ustedes se podrán imaginar que una respuesta eh, inmediata, y es la que dio Mario Rizzo en los 80, bueno, la praxeología es el núcleo central de la escuela austríaca. Y sí, sin embargo, fíjense, yo a eso lo llamo eh, subnúcleo central. O sea, lo que estoy diciendo es que el núcleo central de la escuela austríaca tiene cuatro elementos. Un primer subnúcleo central, o sea... ¿ah? Si este es el núcleo central, adentro tendríamos un subnúcleo central. ¿no? A lo que es lo más central de lo, de lo central. Ahí sí tenemos la praxeología de Fomises, inclusive sus diversos fundamentos filosóficos, porque Lácatos no Mises aclara que en los programas científicos de investigación de las ciencias naturales, los núcleos centrales pueden tener compromisos, filosó eh, compromisos metafísicos, cosa que el toma de Popper, que lo podríamos simbolizar así. ¿no? Al que le gusta la lógica de clases puede luego hacer todas las fórmulas que quiera. O sea, puede haber compromisos metafísicos que remitan a temas que son estrictamente filosóficas, no falsables, ¿eh? como por ejemplo la discusión sobre si es Santo Tomás, si es Aristóteles, si es Kant. Pero luego desde allí ir a la elaboración del subnúcleo central, que en ese caso es la praxeología, y, y que eso fue mi primer trabajo eh, en esto, ¿no? eh, la elaboración de cuál es el axioma de la praxeología y el conjunto de teoremas que se desprenden. ¿no? Eh, cosa que por supuesto Mises ya hace en la acción humana, Robert sistematiza mejor, ¿no? y en su momento yo traté de... Eh, Aclarar punto por punto cómo es la deducción de las leyes praxiológicas a partir del axioma central. La deducción de las leyes praxiológicas a partir de la concepción de acción humana como racionalidad amplia, que busca un fin, que es falible, que es incertidumbre, todo eso es el subnúcleo central. Y es el primer elemento del programa de investigación. Y obviamente tiene una justificación a priori porque se basa en una concepción filosófica de la acción humana. ¿Está? Bien. Miren que a priori, esto lo aclaramos el miércoles, pero lo vuelvo a decir, puede significar dos cosas. A priori porque tiene una fundamentación filosófica, ¿eh? o a priori porque es, colocada, es, es algo colocado previo a a lo que sería una observación empírica. Este último sentido es un sentido muy, muy metodológico. Cualquier filósofo de la ciencia, por más empirista que sea, reconoce que la hipótesis como hipótesis es previa a la prueba empírica. Es, ese sentido de a priori es eh, casi no discutido hoy en la filosofía de la ciencia. Ahora, a priori puede llegar a significar tiene un fundamento filosófico barra metafísico que obviamente no puede ser sometido a falsación empírica. Bueno, eso es lo que sí sigue estando discutido ¿no? en, en filosofía de las ciencias, tanto sociales como naturales. Ok, dos, cuidado con esto, olvídense del punto dos dentro del punto uno, ¿ven? por eso siguen la cuadrícula. Ahora olvídense del 2 del horizontal. Siguen en el punto 1, que va bajando, ¿Ven? Va bajando. ¿Cuál es el segundo elemento del núcleo central? El primero es el subnúcleo central. ¿Cuál es el segundo elemento? Eh, son hipótesis auxiliares. ¿En qué sentido auxiliares? Que no son deducibles de la praxeología. O sea, como dijimos el miércoles, para pasar de la praxeología. A la economía en sentido de cataláctica, necesitamos presupuestos que no son, que no podemos deducir de la praxeología. ¿no? En ese sentido, son el segundo, ¿no? y ahí, fíjense, hay un 1. Y estos presupuestos los he dividido en tres. O sea, estas hipótesis auxiliares no deducibles de la praxeología las he dividido en tres. La primera, la es empresarial, esencial para postular la tendencia a la coordinación de conocimiento disperso. Segundo, segunda hipótesis no deducible de la praxeología, una hipótesis de maximización monetaria en un sentido amplio del término. O sea, que empíricamente los vendedores prefieren el precio más alto al más bajo y al revés los compradores. ¿Ok? Bien. Es, es un postulado empírico y por lo tanto, ¿no? este, eh, y por eso es un principio de maximización monetaria. Bien. Eh, dos. Hipótesis auxiliares sociológicas. Acá lo que estoy colocando como eh, hipótesis auxiliar es toda la filosofía social de Fomises que está en el capítulo 7 de su libro La acción humana y, por supuesto, en otros lugares. O sea, toda la importancia que él da a la ley de costos comparados de Ricardo, convertida ahora en una ley de asociación general, que es eje central para pasar de la competencia biológica a la cooperación social. Esto que yo acabo de decir así tan tan tan tan rápido, Fomises lo desarrolla largamente, es eje central de su filosofía social, pero, por lo tanto, se podría decir que suponer que está funcionando la división del trabajo con precios monetarios y, y, y la cooperación social es algo que necesitamos para aplicar las leyes praxeológicas al caso del mercado. Bien. Tercero, ahí sí, las institucionales. ¿no? Eh, pero cuidado, ustedes me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre las circunstancias concretas de lugar y tiempo y estas? ¿Cuál es la diferencia? es que acá estoy presuponiendo las condiciones de lo que von se llama la construcción imaginaria de la economía pura de mercado. O sea, estoy presuponiendo que institucionalmente no hay ninguna intervención del Estado y que por lo tanto, desde el punto de, tipo, desde el punto de vista del tipo de mercado, es totalmente abierto en una situación oscilante entre lo que von se llamaba, llamaba mercado libre y lo que Rothbard llama Precios de mercado libre, etcétera, etcétera. Tipo de política económica es muy simple, no hay. ¿Eh? Marco institucional, como mínimo, algo que garantice el cumplimiento de los contratos. Presupuesto eso, entonces yo puedo deducir a priori la economía pura de mercado. Y usted me van a decir, ¿dónde está eso? En la acción humana, desde los capítulos 15 en adelante, antes de pasar al análisis del socialismo y del intervencionismo. O sea, cada vez que ustedes aplican, eh, eh, cada vez que ustedes eh, este, van a aplicar eh, utilidad marginal y precios de mercado a los precios de los factores de producción, están haciendo en conjunto la construcción imaginaria y la economía pura de mercado. Ya saben que en el libro de Fomise, si ustedes cambian el marco institucional, tienen en ausencia total de propiedad privada socialismo, en ausencia parcial de propiedad privada intervencionismo. Pero por algo, el libro de Fomises es núcleo central, es teoría general, porque, porque solamente esas construcciones imaginarias, perdón, solamente porque esas construcciones imaginarias son así a priori, es que ustedes están en condiciones luego de aplicarlas al caso concreto. O sea, si, si yo les pregunto... Acá hay nula intervención del Estado. Acá hay total intervención del Estado. Estos no son facts. Vamos a poner de la A a la C. Estos no son facts, son presupuestos. Fácticamente, ¿dónde hay un lugar donde haya nula y total? No. Pero, ¿para qué nos sirve entonces? Si yo les pregunto, ¿dónde colocan a Guatemala? A ver, ¿dónde? ¿Dónde acá? Yo como argentino siempre hago el mismo chiste. Bueno, acá podríamos poner New York, eh, acá podríamos poner Corea del Norte y a la izquierda de Corea del Norte, Argentina. ¿okay? Bueno, ok. cada uno tiene su manera de, de hacer bromas con respecto a su propio origen. Pero ven, solamente porque tienen esta construcción teórica es que luego pueden evaluar el caso concreto, que es la relación entre teoría y e historia que planteaba Fomises. El problema del historicismo es pretender una historia sin teoría pero en ese caso, en el marco histórico, estoy totalmente perdido. Puedo decir cualquier cosa, puedo juzgar cualquier cosa, no sé cuáles son las relaciones entre causa y efecto. Y ese es el problema del positivista así obsesivo que dice «Estos son los hechos, calma». O un porteño le diría «Pará, flaco». ¿Eh? «Calma, sí, admito que digas estos son los hechos, pero ya los estás interpretando desde un contexto teórico». Cuando un keynesiano dice «Estos son los hechos», este, seguramente dice una cosa, y cuando un economista austríaco dice estos son los hechos, seguramente dice otra. <risa> ¿Okay? bueno Pero esto es increíble, no es ninguna novedad, esto lo dijo Popper en 1934, en la lógica de la investigación científica, lo dijo para las ciencias naturales, lo explicó, es todo el tema de la carga de teoría de la base empírica. está Bien, ok por supuesto se podrán imaginar que en el libro me entretengo, porque no tenía otra cosa que hacer, largo tiempo a describir cada una de estas condiciones, ¿no? eh, eh, hipótesis auxiliares deducibles del núcleo central. Tres. Acá von Mises estaría contento conmigo, porque ya nadie le lleva el apunte en esto. La, la, tercer, la, la tercera parte del núcleo central es, para mí, en esto soy un Mises conservative, es seguir utilizando su metodología de las construcciones imaginarias. ¿Por qué? Y ya acaban de ver por qué. Porque las construcciones imaginarias es lo que más se acerca en von Mises a la teoría de los modelos. O sea, son situaciones fácticamente imposibles, pero que sin embargo nos permiten deducir este, eh, el conjunto de la teoría. Ejemplo, para von Mises el equilibrio general ya no es el punto de partida de la economía, sino que es una construcción imaginaria llamada el estado final de reposo, nada que ver con la siesta, ¿eh? el estado final de reposo. ¿okay? bueno eh, Ahora, el estado eh, que no hay que confundir con eh, el estado natural de reposo, que es cuando cierra el mercado, ¿eh? que es la imagen típica que Fomises tenía como un economista pre-internet, o sea, en algún momento la bolsa cierra. ¿no? <ríe> Bien. Eh, eh, entonces, eh, ah, luego la construcción de giro uniforme, suponer que las demás variables no cambian, ¿cómo puedo hacer para deducir qué pasa si aumenta la demanda de moneda dejando todo lo demás constante? Claro, porque en, en, la, en la sociedad no teórica, en la real, todo cambia al mismo tiempo. Pero si todo cambia al mismo tiempo no puedo deducir. Entonces, si aumenta la demanda de dinero... Eh, este, manteniéndose igual las demás circunstancias ¿no? el famoso queteris paribus entonces deduzco que el poder adquisitivo de la moneda va a aumentar ¿Está? bien ¿Eh? eh, giro uniforme y luego sí, Fonmises habla de la economía pura de mercado también como construcción imaginaria, la diferencia es que tanto la economía pura de mercado como el socialismo como construcción imaginaria no es que sean fácticamente imposibles. Pero reconozcamos, acá hay un tema filosófico, que desde el punto de vista de la naturaleza humana es muy difícil que en algún momento histórico se plantee una situación de ninguna intervención o de total intervención, aparte de que tenemos la dificultad teórica de describir qué quiere decir ninguna intervención. ¿No? Así que bueno, pero ya habrán visto la utilidad que tienen las construcciones imaginarias para la elaboración de la teoría económica. Bien. Y el cuarto, el cuarto momento del núcleo central es uno de los más importantes. O sea, teniendo uno, praxeología, dos, eh, hipótesis auxiliares no deducibles de la praxeología, que acuerdan que se dividían se dividía tres, ¿tá? tres, las construcciones imaginarias, a partir de acá puedo ponerme a deducir cuatro, las leyes de la economía, o sea, la economía política, o sea, lo que fue mí se llama la cataláctica. Acá entonces me puedo poner a hablar de mercado y precios, moneda, eh, mercado de capitales, mercado laboral, recursos naturales. ¿no? E incluso ahí no me detengo porque cambio una de las, de las condiciones institucionales y me pongo a hablar de socialismo. Cambio otra de las condiciones institucionales y me pongo a hablar de intervencionismo bien eh, por eso eh, porque esto también es interesante porque uno de los lugares si ustedes quieren de mayor acercamiento al mundo real que tiene el libro de von Mises es la parte sexta, o sea el análisis del intervencionismo donde él eh, eh, muestra eh, su capacidad como economista de coyuntura, se ve que estaba muy muy al tanto de todo lo que sucedía en la economía occidental en ese momento pero esta parte sexta no la podría haber escrito si no hubiera escrito la parte de economía pura de mercado, o sea, cómo sé teóricamente cuál es el efecto de un precio máximo? Solamente lo puedo saber porque en la economía pura de mercado tengo la teoría acerca de lo que me dice qué es un precio, la teoría que me dice cómo se coordina el conocimiento y por lo tanto cómo coordinan oferta y demanda. Solamente por saber eso es que puedo saber cuál es el efecto de un precio máximo. Y así sucesivamente. Todo lo que yo pueda deducir a partir de una intervención del Estado lo puedo hacer porque tengo en mente cómo es el funcionamiento de la economía sin la intervención. ¿Okay? Así que la, la parte sexta del Tratado de Economía de Fomises razonablemente es una de las últimas. Él, él lo hace después de, de, de todo esto. ¿no? Bueno, ok. Por lo tanto, esta es una parte clave de la explicación ¿ven? Eh, tal vez fui un poco rápido pero, pero no fue mi intención o sea, el núcleo central, lo vuelvo a decir y estamos en el momento de que me pregunten cualquier duda el núcleo central, o sea el eje central de la teoría de la escuela austríaca tiene estos cuatro elementos eh, más los tres elementos del segundo elemento ¿tá? praxeología la deducción de las leyes praxeológicas a partir de la noción de acción humana. Cuidado, que ahí ya entran utilidad marginal, productividad marginal, rendimientos decrecientes, preferencia temporal. Ahí ya en el punto uno. Dos. Hipótesis auxiliares, o sea, supuestos que no puedo deducir directamente de la praxiología, La es empresarial, el marco institucional general, etcétera. Miren que en el punto 2 está todo el debate entre los Rothbard-Boy y los Mahlub-Boy. O sea, justamente Rothbard decía, la economía se deduce directamente, de la, o sea, de la praxeología pasamos directamente a la deducción de la economía, de manera totalmente a priori porque en el medio no tenemos nada que no sea deducible de la praxeología. ¿Está? Pero, Pero, en mi opinión... Y de algunos otros, aunque esto no significa nada. Sí, sí. Está. Ahora, ustedes van a decir, ¿cómo nos damos cuenta de lo que se puede deducir y lo que no? Bueno, es una cuestión de lógica. A ver, ejemplo. Puedo decir que en la naturaleza humana hay una tendencia a la creatividad empresarial, dicho así en general. Puedo llegar a decirlo, pero el asunto es... ¿Cuánta empresarialidad es suficiente como para que el mercado tienda a la coordinación? Pues a priori no lo sé. Si yo, esto, esto nunca se ha dado, pero si yo tuviera un mercado libre, donde el 100% de los habitantes fueran, fueran budistas absolutos y se pasaran todo el día en posición 6A meditando, bueno, como muchos tendría un inmediato mercado de bienes de consumo, de pan y agua y nada más, pero olvídense que hay desarrollo o inversión o bienes de capital. Y sería mercado libre. Pero no hay alarmes. ¿Okay? ¿Bien? Este, entonces, de esa manera yo me puedo dar cuenta qué deducir y, y qué no. Eh, eh, y lo mismo con las demás condiciones, ¿no? con, las, con las condiciones eh, sociológicas, las, las institucionales, etcétera. Bueno, tres, reitero, construcciones imaginarias. Cuatro, la deducción de la teoría económica. Bien, ¿preguntas hasta acá? Sí. Bueno, solo por cuestión de, de terminología, cuando tú dices subnúcleo, sí. y, en realidad eh, es, problema así, como el, lo central del núcleo. Lo central de lo central. El núcleo? el núcleo del núcleo. Exacto, sea, no es como un subnúcleo, como decir, esta es una parte del núcleo, pero hay otra parte. Bueno. Cuidado con los términos, eso es todo. Por eso a mí me gusta simbolizarlo así. Es es un... Listo, en teoría de los conjuntos es que es un subconjunto. Es un conjunto dentro de otro conjunto. Y en ese caso hay que decir, son no deducibles del subnúcleo central. Son no, de, no deducibles de la praxeología. Lo cual genera entonces que haya cierto carácter hipotético-deductivo en, en, en el núcleo central. Porque... Porque si tomás, si tomás a el punto 4, o sea, la deducción de las leyes económicas, olvídense, ¿no? Como una conclusión lógica a partir de las premisas 1, 2 y 3, esta conclusión lógica presenta un margen de incerteza, presenta un margen hipotético, porque 2 es hipotético. Y por lo tanto el carácter hipotético de dos se traslada a 4 Si vos borraras dos, entonces la certeza de 4 sería absoluta, que es lo que pretende Rothbard. A pesar, vuelvo a decir, para ser justo, que David Gordon lo defendió diciendo pero Rothbard también hablaba de hipótesis auxiliares. Y efectivamente sí, hay un lugar en and State donde habla de hipótesis auxiliares. Pero entonces ahí... El, el debate pasa a ser terminológica. Si eso es así, ¿por qué Rodor hablaba de a priorismo extremo? ¿Cómo podés hablar de a priorismo extremo afirmando que haya hipótesis auxiliares? En ese caso ya no es el a priorismo extremo, es el a priori de cualquier programa de investigación. ¿Okay? Así que bueno, este, sí, sí, no deducibles de la praxeología. Por supuesto. Listo, esto ya se los dije. Alguien me puede decir, ¿de dónde es deducible la praxeología? Bueno, de sus fundamentos filosóficos, pero para eso ya no tenés que postular otra cosa, sino que sencillamente tenés que decir, siguiendo Lácatos, cualquier programa de investigación puede tener sus compromisos metafísicos, en un sentido poperiano. O sea, en un sentido de respetable filosofía no falsable. Una vez que estás acá, desde luego... Ahora, eso no quiere decir que acá no haya debate. Lo que pasa es que hay debate filosófico sobre el punto. O sea, una vez que, que nos ponemos a debatir la, de la praxeología y de su modo de fundamentación, entonces nos ponemos a hablar de filosofía y punto. Nos ponemos a debatir si es Aristóteles, si es Kant y, y podemos seguir así hasta el infinito. ¿Okay? ¿Está? Sí. ¿Te atraganté? ¿Te <risa> atraganté? Sí. ¿Podría existir un núcleo de investigación que, fuera, que tuviera la praxeología también como subnúcleo, núcleo, como el de la forma que tú lo describes, pero que sus hipótesis auxiliares, no deducibles, fueran diferentes? Eh, uh -huh. Disculpame, me distrajo la computadora. ¿Podés comenzar de vuelta? Ah, ¿sí? ¿Podría sí, existir sí. un programa de investigación que fuera eh, diferente a ESE creo que tuviera también su, como su núcleo la praxeología? Pero sus hipótesis familiares eran eh, diferentes. Es eh, sí, decir, por ejemplo, una concepción diferente antropológica del hombre, eh, una, un marco institucional diferente, eh, pero manteniendo eh, a la psicología como. Sería un bicho bastante raro, pero. Bueno, no tanto. A ver, por un lado, se está intentando hacer. Cada vez que los economistas austríacos desarrollan su propia versión de Public Choice y Luan Economics. Eh, o sea, cada vez que ellos dicen con terminología austríaca y con metodología austríaca lo que dicen Buchanan y los economistas neoclásicos sobre la emergencia de los derechos de propiedad. Y eh, Me estoy olvidando de algo. ¿Eh? En principio no. Me ¡Ah, sí! Y, y, y de los presupuestos de mm, teoría de los juegos que se necesitan para las filosofías políticas de Nozick y Buchanan, por lo tanto, cada vez que los economistas austríacos hablan de public choice, law and economics y teoría política en este último sentido, que es muy, muy contemporáneo desde el 71 en adelante, eso es pan de todos los días, me parece que están haciendo praxeología aplicada a esos tres ámbitos. Simplemente, ahí viene un debate que puede llegar a ser fructífero o no, no hay que exagerar, ¿dónde ubicas todo eso? Eh, me parece que eso tiene que ver con que todas las ciencias sociales, sea cual fuere su ámbito, es este tipo de análisis de la acción humana. Lo que pasa es que vas cambiando de objetivo, por un lado, o de ámbito no del todo delimitado de estudio. Por ejemplo, fíjense el libro de Ricardo Rojas, Fundamentos Praxeológicos del Derecho. Es un perfecto intento, como a partir del núcleo central praxeológico, él, concibiendo al derecho como resolución espontánea de conflictos, comienza a decir, bien, el common law este, tiene un eje central praxeológico. Bueno, me parece un, un, me parece un gran avance. Lo que ocurre es que, vuelvo a decir, estamos en un momento donde es como, es como si no hubiera tiempo mental de esto, porque... En este momento los austríacos en Estados Unidos ya pueden sentirse muy, muy contentos si, si los demás economistas los reconocen como gente respetable en macroeconomía. Por el tema de la teoría del ciclo y el libro Time and Money de Garrison, eh, por esas cuestiones. Estas cuestiones se siguen debatiendo, pero está bien que por ahora sea así, que en, en círculos más internos, ¿no? más... Este, está, es, eh, no. Quiero decir, me parece que por un lado es como si la demanda de papers en este momento <ríe> va por el lado de macroeconomía. ¿Ah? Y tenés que ser muy joven y fuerte para escribir de las dos cosas. Por ejemplo, Nicolás Cachalón, que está escribiendo de las dos cosas. Bueno, pero <ríe> no todos somos tan jóvenes y fuertes como él. ¿no? Eh, pero por el otro lado... Yo ahora tengo esperanzas de que, aunque sea en un pequeño círculo, estos eh, debates eh, se reintroduzcan con estas clarificaciones. Porque llega un momento donde, por lo menos la generación de Richard Evelyn, ¿no? eh, se agotó de estos temas. O sea, se mataron tanto en los 80 con esto que, que se cansaron. Eh, yo creo que ahora están en condiciones de retomarlo porque, lamentablemente, hubo un grupo de economistas austríacos muy entusiasmados con los debates entre Hayek y Rothbard, pero a mí me parece que en su momento estos economistas austríacos adolecían, y algunos se dieron cuenta, y esto no es ninguna crítica, es obvio, de una suficiente formación, por un lado en filosofía de las ciencias y por el otro lado en filosofía continental. Ahora, teniendo estos, estas herramientas más... Este, más mmm, valga la redundancia, a mano, el debate puede seguir. ¿Está? Eh, bien. Sí. ¿Hay? ¿Hay estudios de investigación realizados con, con, con esta con propuesta? ¿Hubo alguien que lo tomó y dijo, bueno, ok, hagamos investigación con esto? Espera, no termino de entenderte. Hagamos investigación desde esto. Sí, sí. No, así con este esquema no. No. No, no, no. excepto Mario Rizzo, vuelvo a decirte. Es un artículo de los 80, pero él no lo continuó. No, con este esquema sí, sistemáticamente no. Pero... pero eh... Ahora, Peter Burke y sus amigos están totalmente al tanto de esto. ¿eh? Sí, ellos lo están diciendo. Está... Eso, eso sí, pero no, no, es que, no es que ahora la escuela austríaca se construya a partir de esto. No, no hay consenso sobre ese tema. Por lo menos, vuelvo a decirte, eh, de vez en cuando en algunas revistas austríacas o hemos logrado llegar al Journal of History of Economic Thought, eh, ahí aparece algún artículo de esto, algún artículo que debata esta cuestión. ¿tá? El journal a donde nunca hemos podido llegar es el journal eh, ultra-positivista en economía, Journal of Economic Methodology, ¿no? Y todavía no hemos logrado llegar. ¿Está? Ahora, eh, sí. eh, siguiendo con lo de Rizzo, sí. ¿él lo aplicó a algún aspecto de la realidad? No, no, no, no. era un artículo de filosofía de la ciencia. No, no, era... Y más o menos él iba bien. Él aclaró el tema de la praxeología, el marco institucional. Yo siempre lo cito en mi trabajo, ¿no? como un antecedente importantísimo. No, no, pero era un artículo de filosofía de la ciencia. Ahora, de todos modos, la aplicación no es ninguna novedad. La aplicación la hacen todos. La hace cualquier economista, la hacen ustedes. O sea, el punto 3 en la pantalla, ¿no? Y lo hacen todos los días cuando hablan de la situación concreta. El problema debatido, a eso no llegué, es en qué medida una predicción no cumplida implicaría un rechazo del núcleo central. Entonces, bueno, desde la discusión entre Lacatus y Feyerabend sabemos que, que no hay nada automático al respecto. ¿tá? Ahí lo que entra es una cuestión de, de advertencia. O sea, en última instancia, si, eh, si nuestras apreciaciones o predicciones sobre la realidad concreta comienzan a ser sistemáticamente falsadas ¿no? y bueno entonces la honestidad intelectual implica decir falsadas hasta un punto o sea en la medida que, que interpretemos que están falsadas porque acuérdense tema esencial de la filosofía y de la ciencia de Popper la falsación y la corroboración no son absolutas no es que podamos tener plena certeza pero supongamos que tenemos la suficiente honestidad intelectual para decir ya varias veces que yo trato de, de hacer una evaluación sobre la circunstancia concreta y, y, y me equivoco. Bueno, entonces hay una advertencia. O estoy manejando muy mal las condiciones del mundo real, o, o no entiendo qué es lo relevante, no sé cómo manejarme en ese mundo tan difícil de las circunstancias históricas. Lo estoy diciendo en un sentido muy filosófico. En un sentido lato diríamos... No sabes manejar los datos, ¿no? o, o hay algún problema en el núcleo central, o tengo que ir a algún lugar del núcleo central y, bueno, y, y ver qué está pasando. Eh, usted me va a decir, ¿ha sucedido eso en la escuela austríaca? Sí y no. No porque la escuela austríaca corre con ventaja por la tragedia del intervencionismo, o sea, la la predicción de que el intervencionismo no nunca va a dar resultado habitualmente es corroborada. Es como si nosotros estuviéramos en un programa de investigación que tiene una dramática corroboración permanente. O sea, lamentablemente para todo el mundo, incluso nosotros como ciudadanos, cada vez que decimos que esa intervención del Estado no va a funcionar, efectivamente no funciona. entonces Es como si el programa tuviera una corroboración permanente. ¿no? Eh, pero, aún así, eh, hay aspectos, eh, del núcleo central de la escuela austríaca que al menos se han tenido que actualizar dadas las circunstancias históricas eje, un ejemplo es la teoría del ciclo ¿no? este, yo debo tener en algún lugar todos los artículos de Ben Powell de Nicolás Kachanowski, de Larry White que han actualizado la teoría del ciclo de fomices que fue escrita en 1912 la han actualizado después de la crisis del 2008 en Estados Unidos es un trabajo eh, importante Mantienen, si se quiere, el núcleo central de la teoría de Fomices en 1912, pero hay agregados y ya no se puede poner a decir que si son agregados teóricos o empíricos. Hay agregados y en el futuro se sabrá cómo sigue la cuestión. ¿No? Ese es un buen ejemplo. ¿A mí? Me encantaría eh, encontrar, por ejemplo, el, el análisis, no sé qué es lo que tú opinas con este programa de investigación. Por ejemplo, un análisis como la crisis, eh, la crisis de, de los años 30, podría ser. Sí, sí, sí, los hay. Los hay. Hay discusiones sobre esta cuestión. Pero aplicando, aplicando el programa de, de investigación... Bueno, no seas tan exigente. Eh, aplicando, sin embargo, nociones eh, elementales. Quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es la base empírica de la teoría del ciclo austríaco en la crisis del 30? Bueno, no es tan fácil como suponemos. Eh, Rothbard opinó que efectivamente hubo una expansión por parte del Banco Central de tal y cual magnitud. Friedman lo... Friedman, eh, eh, Freeman opina diferente empíricamente, sostiene que la emisión del Banco Central no fue como Rothbard dice. ¿no? Uno o dos economistas intentaron como mediar en el debate. Yo, de vuelta, no tengo, eh, esto lo hice varias veces porque yo no me acuerdo, porque no estoy en el debate, pero le escribo a Nicolás y me manda toda la bibliografía. Es, es, esta discusión es muy habitual eh, eh, y estaría bueno tenerla acá en la Marroquín. Por ejemplo, la base empírica que utiliza Rothbard en America's American's Great Depression ¿fue correcta? ¿la emisión del Banco Central fue como Rothbard dice? Friedman dice que no no es poca cosa que Friedman diga que no porque además la opinión de Friedman es que la emisión monetaria había sido casi nula ¡uy! entonces nos agarramos también. ¿y, ¿y qué hacemos con eso? Pues? pues hay que analizarlo, hay que analizarlo honestamente ¿Eh? y bueno ahí tenés un ejemplo un ejemplo de, sí, mantenés el núcleo central, sin embargo, hay una circunstancia histórica concreta, ves, hay una hipótesis auxiliar de bajo nivel que no está tan clara como suponemos y por lo tanto hay que reanalizarla de vuelta. ¿Está? ¿Okay? Pero esa bibliografía está. Sí, sí, tranquilo en ese sentido. Simplemente vuelvo a decirte, nadie habla todo el tiempo el lenguaje de Lácatos, porque además, vuelvo a decir, Lácatos mismo dice que lo que él está haciendo es una reconstrucción racional de lo que ya se hace. Esto es no es que él vino a decir, miren, hay un núcleo central, está esto, está el otro. No, él lo que está diciendo es, miren, los científicos habitualmente proceden así y le ponen nombrecitos, es como... Es como si los metodólogos y los filósofos de la ciencia como Lácatos urbanizaran la selva de lo que los científicos están haciendo. O sea, los filósofos de la ciencia eh, lo que vienen a hacer es algo así, ¿no? En, si vos tomás la historia de la ciencia, que es lo que decían eh, Kuhn y Feyerabend, parece caótica. Es una selva enormemente rica, tiene una riqueza inconmensurable, pero no sabes por dónde ir. Vienen Popper y la y sobre todo la y la le, le, le empieza a urbanizar. Pone un senderito, le pone flechas, ahora para aquí, ahora para allá, ahora pare, haga esto. Un poco como para que a los que no somos tan genios como los grandes creadores en historia de la ciencia, tratemos de imitar el camino. ¿Eh? Esto que te acabo de decir es lo que Lacato llama una reconstrucción racional de la historia de la ciencia. ¿Por qué racional? Porque Kuhn luego le aclaró que no, pero en el 62 parecía que Kuhn había dicho que la historia de la ciencia es irracional. ¿no? Bueno, y se armó, te podrás imaginar, un debate terrible porque en la filosofía de la ciencia... Este, de cunio positivista que leyó el libro de Kuhn, no hay acusación más terrible que le puedas hacer, ¿no? Entonces, y, y Lakatos lo que dice no, no, no, la historia de la ciencia, por más caótica que parezca, es posible de ser reconstruida racionalmente. Racionalmente, para Imre Lakatos, en honor a Popper, racionalmente es con terminología popperiana. La terminología es popperiana. Eh, hipótesis no falsable, hipótesis falsable, entonces, es una reconstrucción racional en el sentido que... Y por eso el debate con Feyerabend. Feyerabend luego le dice a su amigo Lácatos: no estás más que poniendo nombrecitos racionales al real caos de la historia de la ciencia. Entonces le dice, estás, estás, este, vos sabés que yo tengo razón, Feyerabend le dice a Lácatos, pero no lo querés reconocer, entonces le pones nombrecitos poperianos. Eso fue más o menos el debate, ¿no? Y así siguieron. Si quieren divertirse con todo esto, ahora está editada todas las cartas entre Feyerabend y Kuhn. Están todas editadas con estas discusiones. Que además la cuestión... No, Feyerabend y Lácatos, discúlpenme, Feyerabend y Lácatos. Que además es psicológicamente muy interesante porque tuvieron amistad toda su vida. O sea, no, no, no. Estas discusiones no interferían con su amistad, al contrario, se divertían enormemente hablando de estas cosas. Eh... Y las cartas fueron recuperadas porque obviamente Federaven no guardaba nada, ni la fecha de su nacimiento, ¿ok? Y Lacatos, que era un obsesivo compulsivo, guardó todo, todas las cartas que le escribió y todas las cartas recibidas por Federaven, ¿no? Así, mecanografiadas, como era en la época, ¿no? ¿Okay? E igual que Mises, ustedes saben cómo se hacía eso en este momento, estoy hablando frente a gente muy joven, pero este, para guardar una carta era muy sencillo, vos escribías... A, a máquina con papel carbónico ¿Eh? entonces te guardabas la copia y enviabas el original y si hacías eso entonces mantenías la carta que vos querías enviado eso Mises lo hizo siempre por eso en, en, en la casa de fomisa Mises encontró todo, todo lo que él escribió porque él todo, todo, todo guardaba y Lacatos igual claro, se podrán imaginar esos historiadores de la, de la, de la ciencia y de la filosofía este este se ponen, fas, están fascinados cuando alguien hace eso, pero miren que hay que hacerlo. ¿eh? ¿Okay? Y, y es una cuestión de espacio. ¿no? Ahora está todo en la nube, ¿eh? así que, en fin. Y, no, y en cambio, no, sí, sí. de la ciencia que Sí, ah, sí, sí, sí, sí. Eh, yo, discúlpame, eso lo tendría que buscar. Debo confesar, no, no tengo ningún problema en decir que no... No guardé la referencia, pero sí, hay reconstrucciones lacatocianas del marxismo, ¿no? donde se ha establecido cuál es el núcleo central de Marx. Ah, no, hombre, no, ¿sí? no sí, Bueno, pues que hay esta explicación de la historia de la ciencia y después interpretar con esas categorías, y entonces aquí lo que estamos viendo es eh, la tesis, antítesis y una síntesis. La síntesis la ah, no, no, está, está muy interesante eso. No, hay alguna bibliografía, yo por lo menos tengo un pequeño libro en mi casa. Ahí en Buenos Aires, ya no me acuerdo, tengo que volver y verlo. Pero compré una vez un pequeño libro que efectivamente tiene una reconstrucción totalmente hegeliana de Lácatos. Sí, como que él está hablando de una especie de, de, de ida y vuelta dialéctica de la historia de la ciencia. Eh, como que efectivamente primero tenés el núcleo central, la refutación sería la antítesis, luego tenés la síntesis que es lo que queda después... Pero Lacatos creo que nunca se pronunció frente a esto. Creo, ¿eh? Este, pero sí, eso, eso está. Si me haces acordar, después del 5 de febrero me escribís, que yo ya voy a estar ahí con, con, con las cosas que no me acuerdo y te, te digo cuál es el libro. ¿Okay? Pero sí, sí. Y... No, no, pero, pero sí, sí. Hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Este, en, en, en el mundo académico hay, pero de todo, de todo. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios hay inquietudes para todos, hay, hay paper para todo. ¿no? ¿Ok? Eh, bueno. En la primera en, en el segundo elemento del núcleo, acerquiéndose a la derecha. Sí. Si no, debería entrar también la etapa del ciclo económico en la que se encuentra. Entre las hipótesis auxiliares de Bajo sí. nivel, el tipo de ah, sí, el momento del ciclo. Ah, pero por supuesto. A sí, sí, sí, sí, sí, claro. Eh, sí, sí. Me parece que eso valdría casi un número, un numerito adicional, ¿no? Sí, sí. Eh, claro, implícitamente está en tipo de política económica. Un Banco Central expansivo, muy activo, o más restrictivo, o un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo, o no. Bueno, sí. Yo, esta clasificación la tomé de Maslow y cabe reconocer que es una clasificación de límites difusos. Todo se puede reclasificar. Simplemente quise hacerle el honor a Maslow y de decir bueno esta clasificación por lo menos en su momento me pareció importante, ¿no? Eh, pero sí, este, eso es fundamental. Sí. Tu, eh, la expresión es este, qué habría pasado si, si, si los economistas austriacos eh, hubieran desarrollado la, de, la escuela austriaca, no en Europa, sino en Latinoamérica, y por, en los tiempos actuales, digamos, porque eh, me da la impresión de que Europa al principio del siglo XIX, pues de repente, eh, tenía como sociedades bastante en el sentido de que no había, por ejemplo, la migración que hay ahora en Latinoamérica, eh, no había tampoco las, las eh, presiones comerciales que, que hay ahora en todo el continente americano, en todo el mundo. Entonces, eh, si hubieran pues, como economías más estables, podrían asumir que, por ejemplo, la población era eh, estable, no iba, eh, el flujo migratorio no iba a ser una variable importante, para eh, el desarrollo de la economía entonces si, si debería de, de tomarse en cuenta eh, las presiones migratorias eh, que enfrenta un grupo social para eh, el desarrollo de economía. Bueno, muy a priori yo te podría decir que en principio el tema de el, qué sucede con las migraciones, lo digo de manera muy amplia, se interpreta desde la teoría y no al revés, o sea, muy a priori, yo lo que te podría decir es, eh, sin una teoría desarrollada, aunque estuvieras en un lugar totalmente inestable con respecto al flujo migratorio, tal vez no hubieras podido entender bien qué estaba sucediendo. Ahora, hist históricamente cabe reconocer que, claro, en el caso particular de Fomises, que lee a Menger cerca del 1900 y que en 1902 escribe su tesis claro, él escribe justo en un momento de relativa estabilidad europea de relativo libre comercio internacional eh, si quieres él ahí comienza a advertir eh, eh, su, su, comienza a advertir cuidado con dejar esto ¿no? eh, eh, pero Cabe observar que eh, toda la escuela austríaca posterior se desarrolla después de la Primera Guerra. El primer gran libro austríaco, perdón, los dos, los, los borra el primer libro: Menger, von Waberg y el libro de Mises de 1912, son antes de la Primera Guerra. Okay. Es como si Dios hubiera permitido una especie de circunstancia histórica favorable para el desarrollo de lo básico, lo básico de la teoría, pero luego enfrentaron circunstancias muy diferentes. Yo creo que si no hubiera sido por la claridad de un núcleo central originario, hubiera sido muy difícil. Sí. ¿Pero qué vas a decir, el primer libro de la escuela sueca, la escuela de la Primera Guerra Mundial? No, quise decir, yo empecé a decir, el primer gran libro de Mises. Sobre escuela austríaca es justo dos años antes de que estalle la, primer, la primera guerra. Y eso me parece que fue providencial. O sea, lo desarrolló todavía en el último momento, si querés, de cierta estabilidad institucional, macroeconómica europea. Sí. Bueno, y obviamente las circunstancias de estabilidad también, y podríamos decir tecnológica, en ese momento eran, eran muy diferentes a las escuelas. Bueno, también. Entonces, digamos, eh, por ejemplo, ahorita hay fuerzas que hacen que valien los precios por eh, obsolescencia de la tecnología y cambios. ¿no? Bueno, hay un autor argentino que vive en Suiza, que tendrá más o menos la edad de Nicolás Kachonovsky, tal vez un poquito menos, que se llama Ivo Sarjanovic, que acaba de publicar un libro en Unión Editorial sobre el tema de equilibrio y desequilibrio dentro de la escuela austríaca. Y una de las tesis de él, o una de las principales tesis de Ivo en ese libro, es que el proceso de, de coordinación del conocimiento se ha vuelto en sí mismo más difícil por eh, las nuevas tecnologías de la comunicación. Él dice que es más difícil hoy hacer cálculo económico, aún en situación de no intervención del Estado. No porque los precios estén falseados, sino porque los precios son casi infinitos en este momento. Entonces él señala ahí una circunstancia donde, un, si querés, más a lo Lachman, ¿no? como diciendo, miren que acá es todo más caloidoscópico. O sea, que es un libro muy, muy bueno. ¿eh? Tiene una primera parte que él actualizó, pero que está escrito en plenos 80, señalando la escuela austríaca como el punto de superación entre el equilibrio neoclásico y, y, y el desequilibrio total. Él lo actualizó, pero, pero como él además, igual que Mises, tiene una expertise muy fuerte en comercio internacional porque es CEO de una de las empresas de Cargill. ¿no? Entonces, su experiencia en comercio internacional es impresionante. Él, él entonces apunta a decir, miren, aún en el caso de que el Estado no controla nada, la globalización actual más Internet genera que la tarea empresarial sea más difícil. Me parece que es un punto por lo menos interesante, que era precisamente lo que no le pasaba a Fomises. Cuando Fomises dice, Estado natural de reposo del mercado, dice, bueno, la bolsa de valores cierra a las 8 y abre a las 7 del día siguiente. bueno Y en esas horas es como si no pasara nada. En un momento donde casi era así. Hoy, imagínate, si eres un obsesivo compulsivo, te quedas sin dormir. Estás viendo los precios a las 2 de la mañana, a las 2,10, a las 2,15 y entonces compras aquí. ¿no? Pero y el mercado de China acá y el mercado de Nueva York allá y te, te vuelves loco. A mí no me pasa, les cuento, yo tengo otro motivo para no dormir, ese no, pero, pero es mucho más difícil. ¿Pero no crees que eso sucedía también, lo que pasa es que se desconocía. Bueno, pero ese desconocimiento por lo menos im implicaba que en, en, en determinadas sociedades occidentales fuera más fácil. Desconociendo. Y sí, ¿verdad? porque era un desconocimiento que no era desequilibrante, era un desconocimiento que encapsulaba a Occidente dentro de su propia economía. No estaba tan globalizado el asunto. Pero bueno, me puedo equivocar acá. Okay. Es que, visto desde la, de, de la dinámica de Mises, sí. que nunca hay equilibrio, ¿verdad? Sí. Los seres humanos, él podría decir que la bolsa se cerró, pero los empresarios seguían eh, desvelándose. Sí, pero, pero, pero no podían comprar y vender. Acciones. Tenían un periodo donde no podían comprar y vender acciones. Ahora eso se acabó. Bueno, igual a mí, ¿qué me preocupa de esto? Yo jamás compré una acción en mi vida, así que imagínense. Bueno, mal hecho. Mal hecho, puede ser. Pero, pero en fin. este Bien, bueno, no sé qué decirte frente a eso. Este. Lo más probable es que tenga razón. Bien, bueno, nos seguimos viendo. ¿eh?